tutoriales interlaus news presenta cómo saber quién visita mi perfil de facebook hola amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo hacer para saber quiénes visitan nuestro perfil de facebook comencemos para ello hacemos clic con el segundo botón del mouse vamos a donde dice ver código fuente de la página hacemos clic y nos va a llevar a donde están los códigos de programación, donde está todo lo que hacemos en Facebook. Esperamos a que cargue. Y acá simplemente vamos a presionar las teclas Control más F y se nos va a abrir este buscador. Y acá vamos a escribir List, que quiere decir lista de amigos vamos hasta abajo de todo y ahora subimos y buscamos unos números estos números que están entre el 2 y en el menos 2 cada uno de estos números son personas que visitan nuestro perfil de facebook primero voy a elegir uno y voy a ver cuántas veces visitó mi perfil de Facebook. Lo voy a poner en el buscador. Lo voy a pegar. Y nos visitó una vez sola. Y ahora, ¿cómo hacemos para saber quién es esta persona que nos visitó? para ello vamos al perfil de Facebook. Borramos todo hasta la barra. Que nos queda así www.facebook.com y la barra Y acá pegamos el número que copiamos recién Presionamos la tecla Enter Y ya encontramos a la persona que visitó nuestro perfil de Facebook Eso es todo amigos Suscríbanse a mi canal Pongan me gusta a mis videos Activen la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos videos